Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy tenemos una replay. Vamos a empezar a subir eh, consejitos con respecto a lo que tiene que ver con. Bueno, gracias por chocarme. Consejitos con lo que tiene que ver con respecto a empezar a hacer daño y esas cosillas que a muchos de ustedes les interesa. Y bueno, si a ustedes les interesa, a mí obviamente me interesa. Bien. Eh, bueno, acá tenemos un pequeño. Tema, por decirlo así, que es el hecho de que, bueno, tenemos los ligeros eh, que están yendo a espotear. El Elk, eh, obviamente, bueno, me olvidé de decir que estamos acá en Glaciar, ¿no? Obviamente. Eh, y tenemos a los muchachos que van ahí a espotear. Obviamente el Elk es una buena posición que ya está tomando. Ahí empiezan a, a, a volar los tiros. Esperen que le voy a subir un toque el volumen porque está muy, muy bajito. Tal vez no se escucha nada. Ahí va. Bueno. ¿Qué les decía? Entonces, eh, estamos acá con el Scorpion. Obviamente es una partida de Tier 8, todos Tier 8. Y eh, en principio ha pasado ya un minuto de partida, bueno, casi un minuto y un piquito de partida. Y eh, después lo que yo quiero que vean básicamente es cómo me voy a ir, eh, moviendo por el mapa con, con el objetivo de poder hacer daño. Bien, básicamente... Eh, por el momento no estamos haciendo nada, yo estoy acá ya analizando la partida, más que nada estoy viendo qué es lo que está pasando alrededor mío, bien, eh, como pueden ver abajo en el minimapa, siempre es clave chicos, es clave, es clave, esto guárdenselo en la cabeza si quieren mejorar, si quieren empezar a hacer daño con un tanque, eh, es totalmente clave que miren el minimapa, es fundamental, es la base de todo. Entender cómo se va desarrollando la partida Y por dónde van a irlo ves. Yo si me quedaba en aquel lugar Este tiro, que ahora este no lo voy a pegar Porque es, es prácticamente Pero mirá que casi Se la pongo, o sea, finito finito O sea, la precisión del Scorpion Es una delicia, obviamente Bueno 476, eh, le hicimos un crítico Obviamente ahí al Gizor Que estaba mal ubicado entre el medio de esas piedras Ya te pasó otro consejo otro tip, si te pasó un tiro por al lado, que vos sentís que te pasó y escuchaste el ¡fiu! al lado tuyo, por decirlo así, eh, empezás a moverte, ¿bien? Porque si te tiran no es porque. Y además, estando espoteado, ¿bien? La única justificación que le puedo dar a ese Gisor que estaba ahí parado es el hecho de que eh, no tengas esto sentido. Porque si tenías esto sentido, no. Tenés que buscar siempre la cobertura, bro. Siempre la cobertura. Incluso cuando avanzás, avanzá con coberturas. Bueno, fíjense que yo estaba en un lugar en el cual no pasaba nada. Me voy moviendo. Allá está el burrasquillo también que aparece, que estaba junto con el ejisor en el medio. Vemos los pesados que están allá. Intento ver si existe la posibilidad de ir para el lado de... Mmm, donde está el proyeto, Ir a... Más que nada, intentar pushear por una zona. Junto con mis compas, pero... Veo que los pesados o, o los que tenemos de aquel lado han caído. Bien. Solamente queda el IS-3A. Ha muerto el IS-3 y el Tiger-2. Con lo cual era una pelea de 3 versus 3. Pero ellos tienen el, IS, eh, el IS-2. Eh, 2, tienen el IS-6. Tienen el lowe Tienen el T-26-C5. O sea, el Patriot. Nosotros nos quedan... Fíjense que ellos en la... O sea, no... Digamos, no teníamos muchas chances reales de ganar en aquella zona. Porque fíjense que son... Uno, dos, tres, cuatro pesados Contra eh, un, bueno Básicamente un pesado solo, o sea, ya no, no No queda mucho más, se los han Devorado básicamente, y ahí perdemos Uno más, estamos 5-2 Entonces sigo moviéndome, bien O sea, sigo yendo para un lado y para el otro No me quedo quieto, no me quedo en un solo lugar Fíjense que por ahora vamos 470 De daño, o sea, básicamente Nada, pero nunca den por terminado Una partida, bro, o sea, traten de seguir No, no se, no se suiciden Bien, más que nada para los que empiezan o quieren mejorar o quieren empezar a sacar marquitas y todo eso, es fundamental que hasta el último segundo de partida, esto es clave lo que les voy a decir ahora, hasta el último segundo de partida entiendan de que se puede pegar un tiro más. Siempre se puede pegar un tiro más. Bien, o sea, traten de, de, de sacar el jugo a cada, a cada momento, digamos, ¿no? Bueno, yo acá entiendo que este es mi momento para pegar. ¿Por qué? Porque tengo un TD, porque tengo una... Penetración, porque somos todos tirochos Porque van a venir por acá Y porque tenemos eh, básicamente buen camuflaje O sea, este tiene que ser mi momento de brillar en la partida Si hasta ahora, en toda la partida No hice nada Bueno, ahora sí tengo que hacer sí o sí Porque si no, me voy a ir eh, con 470 de daño Y a esto iba Fíjense, es una partida totalmente perdida ya mmm, Bueno, no totalmente perdida Pero sí que tenemos Grandes chances de perderla, ¿bien? Lo veo como un 70-30, así que Está, está más balanceado para el lado de los enemigos. Y, y bueno, ahí empiezan ya a aparecer, ahí está el AT-15, que, mmm, voy a tratar de apuntarle arriba. Obviamente no le penetramos, es un tanque, no sé si duro es la palabra, es un tanque muy troll, más que duro. O sea, sí, sí, es, es, obviamente es, es real y es verdad que no, que, que te rebota varios tiros. Um, bueno, ahí destruyen al J-Panther, que él yo hubiese sido eh, la próxima víctima si me quedaba por ahí. Fíjense que yo intento... Voy a sacar un... Permiso, voy a sacar un segundo. El J-Panther estaba ahí, fíjense dónde estaba, ahí adelante, ¿lo ven? Adelante de esa piedra. Bueno, esa no es una posición para estar, bro, cuando te vienen los enemigos. Antes yo me ponía ahí, ahora sabes que tranquilamente esta es una buena posición. Incluso un poquito más abajo en la heladera de la colina esta. Eh, sabes que podés ponerte ahí, no porque sabes que te viene un IS-6, un Patriot, te viene el AT-15, te viene el Low, el T-44, el Gisor por el otro lado. Entonces, no puedes estar tan expuesto y menos con un J-Pander 2, porque no es que tengas el mejor camuflaje del mundo, ni mucho menos. Y encima, estar eh, ahí asomado sin ni siquiera los 15 metros, aunque realmente te digo que los 15 metros en este caso, como que estás medio complicado porque si te sube el T-44-100 por línea de 7 estás en el horno igual. Bueno, vamos a seguir. ese 6 535, nos tomamos el tiempo para apuntar bien y hacer... O sea, los tiros ahora los tenemos que pegar, chicos. O tenemos que hacer por lo menos todo lo posible para pegar. No, no podemos estar sin pegar ahora. O sea, tenemos que tratar de hacer el máximo daño posible. Vamos, 1100. Como les dije antes, este es mi momento... De brillar 457, 1468 Fíjense, esta partida la puse, ¿saben por qué? Básicamente para mostrarles De que eh, De que tienen que tratar de aprovechar El tiempo al máximo de la partida 442, le hicimos un crítico también Ahí me spotea el AT15 me la pega el t, Para mí me espotea el t 44100 Que estaba por ahí en el medio Nos detecta Nos tomamos el tiempo, apuntamos Un crítico, nos tiran, le erran, bien Vamos a tratar de, nosotros, un segundo. Tenemos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, compañeros al lado, ¿bien? Tenemos el Wansu, tenemos el STA2 y tenemos el Gizor aquí aquel lado. Pero el Gizor tanto no nos importa. Nosotros tenemos dos compañeros acá adelante, ¿bien? Lamentablemente la partida está perdida, bro. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer, por todos los medios posibles, es el hecho de... Eh, ya que el sta 2 está ahí dando luz, dando visión Tratar de sacar el máximo provecho a eso, ¿bien? Y el Wansu está arriba, entonces se están acordando más de él que de nosotros Nosotros acá nos quedamos un segundo, nos despintamos Y después salimos a pegar nuevamente Ahí va Vamos de nuevo Está tirando la Arty también Yo si fuera si s 6 nunca No hagan eso chicos, no se queden nunca Están espoteados, están detectados Te metes atrás de la piedra y te quedas ahí hasta que te desespotees -des Porque Comerte ese daño, ¿cuánto le hice? No, no me fijé, pero unos 500 y pico 517 ¿Bien? O sea, te comiste 517 De gratis Porque si vos estás espoteado Te vas atrás de la piedra con cobertura Dejas que le disparen al la DAT 15 vos sabés que acá hay uno solo O sea, tenés, mirá arriba a la izquierda Tenés el s 2 tenés el sor Y tenés el Scorpion, estas cosas Tienen que saber utilizarlas ¿Bien? Tenés que saber leer la partida, bro Tenés tres sabés que el sor lo estás espoteando el T-103 de aquel lado Bien. El STA2 está con, con el t 26 Y el T44 que lo, en cualquier momento lo, lo van a comer ya Aunque está full vida Eso también hay que aprovecharlo, está full vida Prácticamente, o sea, por poquito Y sabes que yo estoy acá O que el Scorpion está ahí atrás Entonces no te quedes ahí en la, en la, Expuesto como, el, como hizo recién el IS-6 No tiene sentido este 517 de vida, es un montón Es eh, un tercio de tu vida Si vos estás full Y así que quedó a un piquito de vida de Suerte, no sé cómo bueno, quedó a 56 Ahí está Otra vez va a salir es... Pero... Otra cuestión Si te están pegando siempre al mismo lado Y no tenés chance de verlo Ni de detectarlo Ni mucho menos Te puedes dar la vuelta tranquilamente E ir por el otro lado Fíjense que yo, por ejemplo Si él Si hubiese dado la vuelta Y hubiese venido por este lado de acá Él se podría haber enfrentado al STA2 Y yo no tengo tiro Porque él sabe que el Gizor está allá en la otra punta ¿Entendés? Y que está ocupado con el T-103 Que se están dando caña allá Porque ya está flojo de vida Está flojo de papeles. ¿Entendés? Entonces él se podría haber dado la vuelta. Tranquilamente. ¿Entendés? Y aprovechar que el, el STAO se distraiga con el T-26. Con el Patriot. ¿Entendés? Y, y esperar que avance el AT-15. Bueno. Dense la vuelta. Muévanse. Si están espoteados. Ya está. El Gizor. ¿Fuiste? Y Entonces digo. A ver. Gizor. Si... Sí. Entonces entiendo Si el T-103 mató al Gizor Es porque tiene que estar a la misma altura Porque a veces puede ser que haya un desnivel y demás Digo, si lo mató es porque está a la misma altura o arriba Bien, porque si no no le da la, la depresión No, en realidad la elevación eh, Entonces agarro y veo el 103 Le doy la vuelta y le pego Íbamos, chicos 476 Íbamos ¿Bien? Entiendan eso Cualquier momento es el momento Ahí está, el, lo que les decía el IS-6 Esperen que tiene unas ganas de morir bárbara Tranquilo, ahí va Chao, listo Nos cargamos Matamos a un IS-6 Porque básicamente se nos regaló Bien Yo no, no importa, no me, yo no, no estoy bardeando a nadie No estoy atacando a nadie, ni mucho menos Estoy tratando de mostrarles los defectos que, o, o lo, lo, lo que nosotros tenemos que sacar el provecho bien, Sacar el, todo el juego a la partida Y eso que esta partida está Ya, ya se lo adelanto, Aún ah, spoiler, pero está perdidísima bro o sea, pero voy a tratar de hacer, esto se trata de mejorar, de hacer daño de, de Por todos los medios tratar de generar eso 266, otra kill, quedamos nosotros solos 3712, Digamos 400, chicos Ustedes se preguntan, eh, ¿por qué los buenos jugadores? Así que, bueno, esto lo fui aprendiendo con el tiempo Y yo todavía no es que lo aplico siempre No me sale siempre ¿Trato de hacerlo? Sí ¿Trato de leer las partidas? Sí ¿Trato de leer minimapas? Sí ¿Trato de ver cómo va el equipo rival y cómo se mueve mi equipo? Sí ¿Entendés? Trato de hacer En cierta forma también a veces Una previsión de lo que podría Llegar a pasar, obviamente a veces No sale, a veces no, no, no No está en los, en los papeles, por decirlo así Pero bueno eh, Se trata, por lo menos tenés que ir tratando Para ir agilizando eso Bueno, ahí vamos al T-103 Que ahí le pegamos y me muevo porque sé que obviamente Me la va a clavar Es que ya estoy Estoy rodeadísimo, estoy en el horno Terminamos muriendo en manos del T-44-100 Que eh, estaba tirando oro como si no hubiera mañana No sé por qué realmente Pero bueno, no importa escúchame una cosa Cuestión 4.150 Digo oro porque el Scorpion es No digo que esté mal tirar oro O sea, me parece perfecto que yo de hecho tiro oro Pero si Si eh, Te queda un Scorpion ya es, no, no, Las chances de que le rebotes a un Scorpion son mínimas Realmente pero bueno, lo que les decía, 4.150 chicos, o sea, de 476 a 4.150 en una partida, eh, eso va sumando para las marquitas de cañón, eso va sumando para el daño, eso va sumando para su hoja de servicio, eso va sumando para su propia cabeza, para su propio cerebro que va entendiendo y va empezando a actuar ya de manera por inercia, por decir bien. Es como cuando empezás a manejar un vehículo, si alguna vez manejaste un vehículo al principio ¿qué es, recomplica, es imposible, no se mete los cambios, que el embrague, que el... Que el tráfico, que no sé qué Después ya lo haces de taquito Después ya vas escuchando música en el auto, tranquilo Manejando, bueno es, es, es, Esto es lo mismo, es lo mismo Bueno, vamos a darle otra partida más, chicos Bueno, amiguitos, acá estamos entonces En una partida de Tier 10 Con el T-103 Tenemos eh, A la 2.15B, 183, muy buena Buenarda arda. Eh, tenemos la, la buena fortuna de esta Fer Impacto Crítico. Le mando un saludito, un beso y síganlo en su canal ahí, Impacto Crítico, ahí en Twitch y en YouTube. ¿Y qué les iba a decir, chicos? Bueno, estamos con el T-103, cazatanques premium de tier 8. Eh, hoy va de, de, de premiums, de consejos con cazatanques. Aunque sea una partida de tier 10, repito, se puede hacer daño igual, chicos. Si sacas un cazatanque vas a hacer daño igual. Tenés que tener mucho cuidado y si, digamos, Tenés que también tener en cuenta o en la cabeza, también, el hecho de que eh, podés hacer... para que le baje un poquito de volumen porque me está rompiendo los oídos. De que podés hacer daño, ¿bien? De que podés hacer daño y también asistido. El asistido también cuenta, bro. También cuenta. No solamente el daño... El daño... Material, digamos, por así decirlo. El daño-daño. Puede hacer daño asistido, spoteando, asistiendo y demás. Bueno. Ahí vemos como los, los chiquillos se van acercando a nuestros amigos. El BK le metemos el primer tiro 446. Y un impacto crítico que realmente no creo que haya sido nada ese impacto crítico. Ahí pasa el 705 imposible. O sea, empezamos. Ni se gasten en tirarle a un 705 en la torreta. Es que realmente es... Es prácticamente imposible A esta distancia y con velocidad Es perder un tiro realmente al rebelde pedo Fíjense que cargué oro ya automáticamente Es más, una cosa, si tenés ahí en vez del BK Tal vez un mediano de tier 10 Ojo, porque si tiras ahí Hasta puede que te Que te lleguen a ver, porque fíjense que no estoy haciendo Lo de los 15 metros ni nada Bueno, el BK es obviamente es un pesado mm, El T77 fíjense que ya murió Ya el querido T77 ha, ha fallecido bueno, le apunté. Miren, yo lo que tengo con este tanque es que siento como que la munición va un poquito más arriba. Como que tiene caída, ¿no? Entonces traté de tirarse más para el lado de la cúpula, ¿no? Porque sé que le entra. Fíjense que al el BK, que es el tremendo BK. ay, se le quería poner el costadito de la torreta. Eh, ya le hemos hecho 880 de daño, ¿bien? Bueno, ahí tenemos al IS-3. Fíjense como siempre el, el tiro va como le cuesta bajar a la munición, va bastante elevado, ahí tenemos al T32, que ahí no se queda quieto, ahora sí, claro que sí, 448, ya vamos, 1744, fíjense lo que les decía del tema de la detección, bien, es una partida de tier 10 chicos, o sea, tenés enfrente tal vez una 4005, está bien, me pueden decir, bueno, puede ser que esté del otro lado, la verdad es que no sé si está espoteada, a ver, T32 estándar, porque esta partida la jugué el otro día, hace bastantes días, ya no me acuerdo, el face one, bueno, eh, no está. O sea, que puede ser que esté al fondo. Te vuela de un tiro, básicamente. Para un tiro no, pero si tienes suerte, sí. Ojo, si tienes suerte, sí. Sí, te puede volar de un tiro. Eh, nada. Eh, esta posición es muy buena. Y usted me va a decir, sí, Nando, eh", pero es esa posición ya sé, es más conocida que que mi abuela. Eh. Desde tier 4 que voy a esa posición con los cazatanques. Sí, es verdad. Pero tienes que tener mucho cuidado. Trata de jugar. Si vas a jugar en esta posición, trata de entrar y salir todo el tiempo. Eh, no te quedes. Fíjense, lo que esto les quería mostrar, ves que yo estoy de este lado ahora. Bueno, entonces es porque básicamente estoy Espera que hay un ¿Por qué se quedó mirando para ahí? Está recogida la imagen, ¿no? se retrago esto. ¡Re trucho, bro Bueno, bueno ahí le tiro al breakase, pero mira, está el cañón. <ríe> What the fuck, boludo. Está el cañón sí, yo me estoy apuntando a la piedra, pero va para allá hace... Retrucho. trucho Bueno, esto es lo que yo estoy haciendo realmente, ¿no? Eso no le crean esta imagen, boludo. Bastante turbina. Eh, fíjense cómo entro y salgo todo el tiempo, ¿ves? A ver, mirá. Para que ahí pongo la cámara. Ahí está. Ve, yo sé, la 4005 obviamente va a estar allá. Obviamente se la pegamos. Es, es, es prácticamente. O sea, le entra todo. Pero fíjense que voy de un lado y del otro. Voy de un lado y del otro de la piedra. No me quedo siempre acá atrás del, del morro este, escondido este, atrás de los arbustos. Porque saben que estoy acá. Y algún, algún avispado que tira un ciego acá... Es que la 4005 tira un ciego acá. Y es que sos pollo, bro. ¿Entendés? Y además sabiendo que tenés el BK ahí... Es, es que era un tiro medio de fantasía. A ver si entraba, pero bueno. Error por parte de los compas ahí. Para mí, ¿no? A mi forma de ver, el T... Ya saben que estoy acá, obviamente... Quedan cuatro pesados y yo que le estoy dando cobertura Obviamente saben Recontra, saben que está acá El T-32 directamente está mirando acá O sea, estoy hiper fichado Ahí tuvo SOT. mira, la 4005, bueno, no me está apuntando a mí Pero anda por ahí, está pispeando un poco, viendo qué onda Ahí metemos otro de 448 El E100 que está aguantando muy bien ahí, mira, fíjate que la está jugando Re bien el E100 O sea, no sé cuánto daño van ni, ni cuánto daño hizo, pero Está full vida, por lo menos contra... 705 contra el BK con... Bueno, el BK tampoco porque... No, tampoco es que se enfrentó directamente Pero bueno Acá seguimos nosotros apuntando a, a la piedra No sé por qué Bueno, ahí que le apunté al BK Pero no, no entró Estoy tratando de, de tirarle Es que ahora ya sí es bastante bastante difícil Porque nos está mostrando solamente Fíjese un píxel de la torreta Y ahora sí ya va a venir a buscarnos Obviamente no ningún tonto Sabe que, que, que estamos acá solos Obviamente él va a leer el mapa, o sea, sabe que somos 1, 2, 3, 4, 5 menos. Allá tienen que empezar a pujear y a meterse de lleno acá, para ir directamente contra el 100 y contra nosotros que estamos acá. El incansable T-103, ahí le tiramos de vuelta uno más, obviamente me espotea porque estamos muy cerca. Me meto, me pego ahí porque sé que tengo la 4005 de aquel lado. O sea, tengo un miedo, te digo la verdad que me, me, me estaba transpirando. 3.482. No salgas Nando, no salgas Nando. espera 3. 2. 1. Más o menos. espera un poquito más. Y después salí tranquilo. Bueno, ahí va. Ahí salimos. El, eh, espero... A ver, ¿por qué hago esto? Espero que se, que se centren en los demás. En el E100. En el 121. Y en el 705. Si se centran en ellos, yo estoy tranquilo. ¿Entendés? Yo no, no, no soy un pesado. Perfecto. Se la invocamos al 705. Otra cosa que estoy aprovechando es el hecho de que ellos son todos pesados. No me van a detectar si yo salgo. Obviamente a esta distancia salgo y me ven. Ni hablar, porque estoy a... Nada. ¿Cuánto estoy? A ver. Eh, pará. 250 metros. Si es que me veo, olvídate. Me detecta segurísimo. Entonces, vamos 3932 más 355 son... Eh, 4300, 4200 más o menos. Sí, 4300 para rondear, ponele. De, de daño combinado. Con lo cual... En una partida de tier 10 con un caza también va a ser. Y este es un buen cazatanques. Es un muy buen TD. Si alguna vez sale a la venta, mi consejo personal es que lo compres. ¿Por qué? Porque es bueno. Tiene buen desempeño. Es bastante rebotón. Eh, se la banca bastante bien. Tiene buen daño. Buena recarga. Lo único malo que podíamos decir de este tanque es la movilidad y el camuflaje. Es, fíjate lo que es. Es inmensamente gigante. Es una torta, mirá lo que es gigante, gigante Es bastante feo estéticamente Pero eso la verdad es que a mí no me interesa Que sea estéticamente feo No, la verdad es que no me gusta, me parece horrendo de, a nivel estético Pero bueno, ahora sí hay que tener mucho cuidado eh, porque No sé por qué se me quedó trabado el cañón ahí, boludo. es horrible Pero bueno, ya sé que están todos acá Se la pega el E100 Mirá que tuvo La suerte que tuvo el chabón, que mirá dónde me la puso Él sabe que estoy ahí, pero es que yo estoy atrás de la piedra, mirá. Ves que tuvo que pegarle muy finito, muy muy finito y me la clavó, me la clavó. Con Hitense, un genio. Bro. Y la F de 4005 que sabe que estaba ahí porque no. Que yo te... igualmente yo no lo había visto. La 4005 no son sé de. No sé dónde mierda me la puso la verdad. Fíjense que morí. Bueno sí, está bien desde acá. Pero ves que estaba atrás de la piedra totalmente. Mala suerte, mala suerte. Tiró un ciego y le salió a los dos. Es que. Y eso que yo estaba atrás de la piedra, eso es lo que me dio más bronca. Que estaba atrás de la piedra. Porque si yo me decís que estaba ahí clavado atrás en el arbusto. Digo, bueno, tenés razón. O sea, malísima mi jugada. Pero pero estaba de este lado. Así que otro de los puntos negativos es que es muy alto, muy cabezón. Si yo me venía muy para atrás, me veía el 705 y me podían llegar a tirar arriba en la cúpula. O espotearme, que es lo que yo no quería. O tirarme en el gorrito. Yo la verdad que ahí pensé que estaba con cobertura. No pensé que me iban a, a poder tirar... Y de última, si me comía el tiro de 700, del 7201 ninguno más me iba a poder pegar porque están todos del otro lado. Bueno, no sé cómo tiró una... tuvo una suerte de, de que quien su vida le va a salir un tiro así. Pero muy bien, lo felicitamos porque le salió bien. Así que bueno, amigos, nada. De 3.932, 4.300 de combinado. Y en el anterior también hicimos un buen daño. Así que estos son mis consejillos para, para aquellos que quieran hacer un poquito de daño en las partidas. Eh, tenés un montón de lugares en los diferentes mapas y una, un montón de formas de... De poder hacer daño Siempre trata, cuando tenés un caza Estamos hablando de caza, ¿no? Cuando tenés un caza Trata de que se centre en otro Si estás espoteado, o cada, cada vez que salís eh, te espotean Trata de hacer que se olviden de vos Bien, en este caso Yo mucho de los 15 metros no puedo hacerlo Porque, primero porque si salgo mucho Me ve el 7201 eh, Y si Y si me quedo muy atrás También me ven porque es muy alto el vehículo El T-103 pero tratar de hacerlo de los 15 metros, es decir, de, de que el arbusto deje de ser transparente y que se transforme todo, todo en opaco, bien, y que veas solamente el contorno del rival, eso va a hacer de que cada vez que dispares el humo que sale de tu cañón, bien, el humo que sale, porque sale humo del cañón, eso hace que te detecten, eso es, por, por ese motivo, cuando vos estás pegado al arbusto y disparás, te ven, bueno, porque eso es real, en los cañones reales, cada vez que disparás sale una humareda tremenda, Salen muchos gases y en ese sentido eh, te pueden detectar. Bueno, acá es lo mismo. Nada más que eso se aplica llevado a un videojuego. El hecho de que si no estás tenés la regla de los 15 metros, te das de atrás del arbusto, como que ese, esa, ese humo no se, no se va a ver. Digamos, ¿no? Y es muy, muy difícil que te detecten de, detecten de esa forma. Pero así todo, eh, traten de, de hacer eso, de quedarse en posiciones en las cuales. No, no a ver. De nada sirve, porque muchas veces me pasan las partidas que veo un cazatanque, por ejemplo, en este caso, no sé, tirando desde, no sé, desde A0, al lado de la base. Y no, bro, no, no, vos tenés que seguir a los pesados, por ejemplo, en este caso, que sabés que se van a recagar a tiro adelante tuyo. Bueno, vos tenés que aprovechar eso, vos tenés que aprovechar el momento en que ellos se van a pegar. Después, si tus pesados no aguantan, y bueno, es así. Me pasó en el anterior con el Scorpion. Y en esta también, son dos partidas perdidas, pero en las dos partidas hicimos cuatro mil y pico de daño. ¿Entendés? Entonces, esto sirve para que vayas mejorando a poquito y eh, vayas subiendo tus stats con los cazatanques. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, déjamelo en los comentarios, deja ese likeito y si querés que revisemos algunos otros tanques o que sigamos con esta... Eh, con esta serie de videos tutoriales Por decirlo así De cómo jugar cazatanques O jugar diferentes tipos de tanques Me lo van dejando en los comentarios Y lo vamos a ir haciendo poquito a poquito Suave, suavecito Les mando un beso Cuídense y que tengan un hermoso día Besos Hasta la próxima Chau, chau